¿Cómo estamos gente? Estamos aquí en lo que viene siendo un nuevo video Exacto, el día de hoy vamos a traerles un pequeño reto Me di a la tarea de investigar en Google Chrome qué retos no hay en Skywars Y este es bastante novedoso y espero que les encante Les cuento rapidito, Skywars, pero por cada kill activamos un Super Secret Settings ¿Qué son los Super Secret Settings? <ríe> son como filtros que hacen que tu Minecraft sea bien raro y pues está gracioso Como ven le dan aquí, opciones, Super Secret Settings Suena algo raro y se pone un filtro bien extraño en tu Minecraft. Por cada kill en Skywars vamos a tener que reactivarnos uno. Y vamos a ver qué tanto se desfigura nuestro juego. Ahora sí, sin más dilación, comencemos. Pero antes, espero que les encante... Todo lo que estamos trayendo actualmente al canal Tanto TikTok, como Discord, como Twitter, como todo Pueden irme a seguir, está acá abajo en la descripción Quisiera nominar a algún youtuber para que hiciera este tipo de retos Espero, lo voy a hacer amigo X Danny Gamer, Ya que él es un tipo bastante rusher y puede hacerse 16 kills <risa> Y me gustaría que probara todos los Super Secret Settings Yo soy alguien que se hace mínimo 7, yo creo 6 Entonces pues, vamos a ver qué tal nos salen Unas dos partidillas, vamos a traerles ¡Vamos para allá! Bueno, gente, estamos siguiendo la primera partida en el mapa de fútbol. No sé cómo vaya a salir esto, porque la verdad nunca he probado los super secret settings, pero espero no llevarme una sorpresa, ¿no? O quién sabe, a lo mejor y está todo bonito. Esperemos que haga tu Minecraft bonito y que no lo haga feo. Es la primera vez que grabo algo así, así que espero que les encante. Si quieren más Skywars, pero déjenmelo saber, hermanos. Ay, que mi A, mi, mi a no me sirve, que estoy viendo. A ver, quiero hacerme la primera kill para probar, pero pues estos tipos como que. A ver, si me hago dos, como que va a estar muy chistoso, ¿no? Si me hago dos. Puta, fuck. What the madre, me hice una ahí, pero no puedo detenerme a mitad del POP. A ponerme los Super Secret Settings. Y ahora no va a ser la segunda, sino a ver. Uno y dos. Vale, según yo no noto la diferencia. Creo que no hay diferencia, ¿no? Está bien, está bien. Y di dos clics, ustedes lo vieron, sonó como un yunque. Así que supongo que ahí sí se puso, ¿no? Bueno, pero llevamos una kill solamente. Que okay, la cagamos, chavales, la cagamos. Uno, ahí está. What the fuck? A ver, se parece que los son muy raros Te juro que son rarísimos estas cosas Oye, se le está haciendo la segunda kill A ver qué tan raro se puede poner esto, ¿no? Porque a lo mejor se pone muy extraño Yo qué sé, bro Yo qué sé, bro Oye, bro, no me corras, por favor Parece murió A ver, ¿qué, qué nos sigue, no? Nos sigue una que creo que es la normal Así que bueno, vamos a poner otra ¿Qué? O sea, es que pues la segunda es la normal ¿Por qué es No hubo nada ¿Qué? Nada más que una persona, ¿dónde está? Ah, la veo, la veo, la veo What the fuck? La veo, la veo, la veo. Vamos a ir lento, güey. Siento todo súper lento. Más lento de lo normal. Wey, wey, Hola. Hola. Ay, no lo veo bien. Bueno, se va a morir, ¿no? Creo. What the fuck? Creo que ya es la última y, y podemos grabar otra partida con esto. Pero está muy raro. ¿Y? Ok, ok, ok. Vamos a iniciar con este la segunda partida. What the fuck? Bueno gente, estamos aquí en la segunda partidilla con este super secret setting todo raro, te juro Que es que no estoy viendo nada en mapa del farsa Uy, está bien raro esto, ¿cómo pretenden que mate a alguien? O sea, te juro que no entiendo cómo pretenden que me chinga a alguien con este super secret setting súper raro Bueno, todavía puedo hacer brisley, ¿no? O sea, todavía puedo hacer brisley Yo estoy grabando a 200 FPS, así que no sé No Todo raro, vale, nos matamos este, por fin Ok, esto cambió algo, no tengo ni puta idea ¿Qué es esto? Pues, este Super Secret Setting está horrible, ¿no? O sea, hace que el Minecraft se te va como... No sé, güey. HD, ¿te imaginas? Es HD, y Como nos ve todo feo tu Minecraft. O igual ya vamos a más FPS, ¿no? Para poder grabar. No me dejó matarlo. Yo quiero matar a este para ver qué otro Super Secret Setting nos puede mostrar este maldito juego. No sé cuántos habrá. A lo mejor hay un chingo, ¿no? Vale, nos matamos a este. Y vamos a ver qué otro hay. A ver, ¿qué equipo después de este? ¡No! ¡Otra vez no! Este está bien es feo. Es que este es horrible, loco. O sea, miren cómo se ve todo. A la verga Uy, a ver, vamos a ver si, si me... Creo que hay una persona, sí. lo Te encontramos, hermano, no estoy viendo nada, ¿eh? Creo que no tiene espada, no tiene espada Nice, nice, nice, nice, nos liberamos de este feo y ¿Qué está pasando? O sea, esto es un puto chiste, ¿no? ¿Qué es esto? Todo es blanco y negro, o sea, no O sea, todo es color como feo, güey A la verga, la bestia a ver, llevamos aquí de un brisle Pero lo bueno que podemos ver todo, ¿no? Vamos a matar a este que no tiene pantalones No, si no tengo pantalones porque creo que no estoy viendo nada Ok, acabo de poner mi puta lava Y me di cuenta de que hay una esponja, ¿no? ¡No mames, se lo mataron! Me, ¡Me quitaste mi kill! ¡Quiero librarme de esta mierda! ¡Wey, me quitaste mi kill! A ver, a ver, no me pegues a mí, por favor No me pegues a mí solamente porque tengo rango, hermano No me pegues a mí porque solo tengo rango, hermano Que luego son encima de trolls de esta gente ¡Súdate, Rooney! ¡Pégale! Buena, ¡Buena, buena, buena, buena, buena! Nos matamos uno Siguiente, bueno, se ve bonito este, está todo saturado Ah, la verga, lo matamos Pues este, este, este, este es como de Skywars Player, ¿no? Está todo bien saturado, bien bonito Oh, este está bien bonito, este es Super Secret Setting Este es el más bonito que hemos probado el día de hoy Y creo que ya ganamos, no sé dónde queda el último ¿Dónde está el último, güey? Vaya partida más rara y extraña, eh También les digo que este está complicado de cojones Porque es Super Secret Setting bien troll Vale, está acá Vamos a ver, hermano Vente para acá, vente para acá Ahora estamos con la saturación Nos vamos a quedar con este Para la siguiente partidilla, ¿no? Obviamente Espero también ganarlo No vamos a perder ninguna, ¿no? Vale, nice, nice Y vamos a ver El último super secret setting Este De esta partidilla, ¿no? Un pass What? What the fuck? Bueno, vamos a jugar La siguiente con este bueno vale, gente, última partida de este video de Super Secret Setting, ¿no? De Skywars, pero si quieren más de este contenido, por favor, déjenme su like. O sea, nos la estamos sacando, loco. ¿Qué es esto? Este Super Secret Setting está... Se ve bonito el micro o sea, la verdad, a mí, a mí no me disgusta, ¿no? Como un motion blur todo raro. No sé, como cuando tu televisión falla, ¿no? De un golpe lo arreglas. Ok, full diamante, muy bien. Bueno, es... es, es o sea, es OP, ¿no? Exactamente, yo te digo que... Es OP, no puedes pedir mucho. Uy güey es que te juro que se ponen bien lento mis loques, güey con los super secret settings Como que no te dejan de los loques, güey no entiendo por qué Este tipo también va full diamante y eso no me gusta, pero nosotros somos mejores en PvP Yo creo que sí Muérete, que nos viene uno, pendejo Vale, nice Vale, no puedo poner ese porque nos viene otro, Stevie Vamos a ver, nosotros tener que poner dos clics Dos clics, sí, dos clics del super secret setting, yo creo, eh Dos clics del super secret setting, sí, dos clics Este... ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ay ¡¿Qué?! ¡Ok! <risa> ¡Qué sé, what the fuck! este te juro que es que no, no estoy fingiendo ninguna sorpresa. Que tu micro se, se vea así no es muy normal que digamos, la verdad. O sea, esto que es nativo, ¿no? Nativo, como se llama ese filtro de, de Instagram del 2006, boludo. ¿Qué es esto? No, hay dos personas acá, güey. Ué, la lava se sí, ve bien bonita el agua también! No o sé, sea, el agua es roja y la lava es azul. Vale, aquí vamos a llevarnos hasta aquí, a ver si podemos... Nos llevamos a una y nos llamamos ¡Otra! ¡Bien! ¡Ay! Oh, oh, oh. ¡Espérate! ¡Este no era! ¡Y me otra kill Ok, nada más nos llevamos una kill. uy ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se ve como el micro con ojo de pescado. ¿Cómo se ve ese efecto raro de filmora? ¡Ay! Oh, no, no, no estoy viendo nada. Mm, ¡Muérete! No se va a morir, ¿verdad? ¡Oh! ¡Se queda peca! ¡Muérete ya! ¡Muérete ya! ¡Por favor! ¡Vamos! El último Super Secret Setting es... El normal Ah, no, es este todo raro bueno gente, vamos a despedir este video What the fuck con estos super secret settings Bueno gente, espero que les haya encantado este video Como ven, seguimos con el super secret setting <risa> Neta, me gustó Muchísimo realizarlo, espero que les Encanten las reacciones, espero que todos ustedes También tengan reacciones similares, porque nunca he visto que El Minecraft se colore tan bonito <risa> Tres partidas, tres wins Seguiditas, de hecho, creo yo, sí, seguidas Seguidas, obviamente seguidas, no, aquí no mentimos <risa> Y espero que mi amigo X Danny Gamer Pueda hacer este reto, ¿no? Esperemos, ¿no? Está muy bueno la la verdad, demasiado bueno, muchos más Super Secret Settings, yo nada más me hice poquitas kills Fueron como unas 12, 12 Super Secret Settings En total, estoy contando de las tres partidas Más o menos, vamos a ver Qué tanto una persona rush puede hacer esto Ahora sí, nos vemos, muchas gracias por ver Y si quieren más Skywars, pero Les agradecería un like, bye bye